Porque nos vamos a ir, sabes a dónde nos vamos? Nos vamos a ir eh, directamente, vuelo vuelo directo, como casi que me quisiera ir yo manejando un vehículo, para eso tengo que ir a hablar con alguien que sabe de vehículos. Si es un Volkswagen Alperovich, mejor. Quiero que me ayuden, que me asesoren. Está Martín Aranda con nosotros en línea. Martín, bienvenido a LV7. Sí, buen día, ¿cómo están? Un gusto de estar otra vez en nuestra casa. Como yo siempre digo, LV7 para nosotros es nuestra casa, es bastante años que estamos trabajando con ustedes y bueno, llegamos a muchas familias, y hemos podido entregar muchísimos autos y cumplir muchos sueños con a través de ustedes. La verdad es que cuando hablas de entregar autos de sueños, digo, eh, pareciera que para muchos tener un vehículo es algo que no va a poder suceder, ¿no? Mi papá no tuvo coche, mi abuelo no tuvo auto, a mí me toca trabajar y me parece que me quedo ahí. Sin embargo, no es así, porque con una cuota fija en pesos tenés la posibilidad de tener tu vehículo, porque trabajar vamos a trabajar toda la vida, pero es hora de poder invertir en algo que realmente nos haga bien. Totalmente, aparte, bueno, no tan solo hablamos de una inversión, lo que hablamos de un coche es una necesidad, con tantas cosas que pasan en Tucumán, en la Argentina, la inseguridad, en su momento fue la pandemia, el frío, el calor, hoy un vehículo te da mejor calidad de vida, un progreso, y también de eso hablamos de la seguridad que es la vida, que que, que la salud no no tiene precio para uno mismo, para la familia, para nuestros hijos, por eso hoy mucha gente nos consulta y mucha gente se llega por la agencia eh, con el afán este de, de progresar y mejorar la calidad de vida de su vida, de, de su familia por supuesto. Uh -huh. Y tener un auto es muy difícil, yo diría que ya empecemos a mandar un mensaje. Sí, la verdad es que uno puede abrir la puerta de casa o salir al centro o ver en la calle de Tucumán la cantidad de autos que hay, uh -huh. eso refleja la facilidad que hoy hay en los sistemas que nosotros podemos contar para llegar a un cero kilómetro, porque a ver eh, un, muchos clientes me preguntan Che Martín, ¿cómo hay tantos vehículos en Tucumán? Eh, o, o los coches están muy baratos O la gente tiene mucho dinero eh, Ni una ni la otra eh, Normalmente la gente En eh, su porcentaje, casi el 95% de Los autos lo vendemos a través de plan de ahorro Se inscribe en un sistema de estos Donde lo pueden sacar, por ejemplo, con un pequeño capital O bien, lo podemos sacar a, Sin anticipo, porque hay opciones Sin anticipo dentro de estos sistemas Que existen hace más de 40 años en la Argentina Claro. Tre vamos vamos con el número primero, para aquellos que nos estén escuchando. Yo voy anotando. 381. 419. Sí. 6672. Sí. 6672. 481. Ah, 419. 6672. ¿Llamo? ¿Qué tengo que hacer cuando llamo? Simple. Nosotros vamos a comentar ahora lo que tenemos. Tenemos algunas carpetas con unos beneficios increíbles. Y a que esa persona que esté interesada solamente me manda un WhatsApp con la palabra auto, yo le voy a mandar información y lo voy a invitar a la agencia para que conozcan nuestra empresa, conozcan lo que es el circuito, todo va en carpeta, todo va en papeles pero lo más importante en esto es acompañarlo al cliente, acompañarlo claro. paso a paso para que llegado el momento pueda retirar su unidad y cumplir este gran sueño como es su cero kilómetro o tener el vehículo, ¿bien? Aquel que nos está escuchando y que nunca eh, compró un auto que nunca ingresó a una cuota fija que no sabe cómo es el sistema digo, es muy sencillo eh, usted llaman? Ah. ¿los lo asesoras directamente? Totalmente, lo que sí eh, es importante aclarar a la gente, ¿bien? Con respecto al tema de las cuotas, esta, esta financiación la hace directamente la fábrica, no interviene banco, no tiene interés, bien, eh, pero es un valor móvil, bien, las cuotas se van actualizando de acuerdo al valor del coche. Sí, con esta promoción, los diez primeros meses de la dual llevan a quedar congeladas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Viene es un sistema directamente de fábrica donde no interviene ni banco y las tasas de interés están por la nube, bien, eh, la financiación es directa, sin, sin grandes requisitos, pero bueno, el valor de las cuotas son valores móviles, ¿bien? ¿bien? Lo que bueno que tenemos hoy una promoción increíble, que es la promoción del nuevo Virtus, donde tienen la posibilidad de ingresar con estas carpetas, donde aquellas personas que ingresen van a tener un beneficio único para ingresar a través de tarjeta de crédito o CBU, donde van a tener un beneficio en la cuota 1, y a partir de la cuota 2 ya podemos licitarlo al vehículo, a través de sorteo y a través de licitación. Bien. Bien Como es un sistema 100% financiado Podemos licitarlo desde 140, 150 mil pesos en adelante Bien uh -huh. Y si salimos por sorteo Bueno, el vehículo se lo entrega sin anticipo O sea, sin dinero Esto, Carlos hace A, a ver, para, para, para, para ahí porque vos sos muy rápido Cuando lo contás a la gente O sea que si yo salgo sí. licitado ¿No pongo un peso? No, Si salís por sorteo licitado sí. No pones anticipo Seguimos pesos Porque todo el auto está dividido en cuotas Bien también tener la otra opción de hacer oferta de licitación, como está todo el auto financiado en cuota, puede licitarlo de 150 mil pesos en adelante. Claro, ¿bien? Claro. Hay gente que puede tener un capital de 200 mil, de 400 mil, de 500 mil, de un millón. Obviamente al mejor postor se uh -huh. lleva la unidad el grupo va quedando con menos personas, más posibilidades. Bien, perfecto. ¿Sí? 381-419-6672, esa es la manera de empezar. Eh, a soñar. ¿Y qué auto es el que yo puedo puedo elegir cualquiera de en ¿Cuál es el que está Tengo, saliendo? A ver, contame. Esta promoción es por el nuevo Virtu, que es el único plan que está financiado todo el vehículo en cuota, pero tenemos la ventaja de saltar a vehículos más baratos, por ejemplo, como el nuevo Polo, o vehículos de otro valor, por ejemplo, la Ticrol, la Nivo, Amaro, podemos hacer un cambio de modelo. O sea, nosotros ingresamos con esta promoción, pero podemos llevarnos el auto que deseamos, ¿bien? Todo sure. eso lo vamos a ver en, ese, en el asesoramiento que tengamos individual de cada persona. Uh -huh. Y después está el tema de, bueno, yo busco un auto de tres puertas. Eh, que eh, me, no que, ya. ¿Ya no más de tres sí. puertas? No, ah, no yo quería hacerle, por una cuestión, me quería hacer el soltero. Por de seguridad. Imagínate, antes <risa> existían los, los, los autos autocupés. Tenías, hacerle... tenías personas sentadas sí. atrás, volcaba ese coche y no podía salir. No, no tenías que, puerta, lo, que lo salve Dios. Era después. Sí, Escuchá, no, ma no. Martín, yo me quería hacer el sí. soltero con una cupé. <risa> <risa> no, pero a ver, te va a quedar hermoso un polo, un virtu sí. que seguramente. El resultado va a tener, porque están increíbles los autos. Son hermosos, la verdad que yo los veo, son hermosos. Estamos hablando de una nueva ah, sí. una nueva generación de vehículos. No, no, increíble en el equipamiento, en la seguridad, demás. Y lo importante, bueno, que esas personas que estén interesadas, que estén escuchando la nota, que pueden acceder con estos beneficios, que entre los vouchers que tenemos de beneficio, por eso lindo comentar a la gente ahora sí. que lo puedan aprovechar, van a tener casi, bueno, flete y patentamiento sin cargo, van a tener el primer año en la cuota fijo, un beneficio en la cuota uno casi 700 mil pesos en los distintos vouchers de descuento y beneficio con esta promoción ¿sí? Es mucho, es mucho ¿Eh? muchísimo. Es muchísimo Sol Solamente, ¿eh? sí, solamente aquellas personas que quieran quieran aprovechar esto, me tienen que mandar un whatsapp con la palabra auto simplemente yo le voy a mandar mensajitos ahora, justamente estoy trabajando en la agencia, y estoy con cliente en este momento Así que están escuchando también la nota y eh, aquellas personas que puedan acceder van a tener todos los beneficios. todo en carpetita, acompañado, los coches están increíbles. Y bueno, estamos hablando del Leon Alperovich, una empresa con más de 50 años de trayectoria en la provincia. Claro, estamos hablando que, que, que, que creo que la mayoría de los que tienen autos salieron de Volkswagen Alperovich. Imagínate, fue el único concesionario de <risa> que salió todo este sistema. La, la empresa tiene 50 años y plan de ahorro existe hace 40 años sí, y tenemos más este, no, no, no y nosotros bueno hemos salido número uno en patentamiento en toda la argentina en toda la red de volkswagen porque oh. porque la transparencia por acompañar uh -huh. por tener un sistema eh, muy noble un beneficio que aparte de eso también lo pone la agencia parte de la fábrica y parte de la, de la agencia así que ...por eso se da este resultado de entregar tantos vehículos... ...tenés tantos recomendados... ...actualmente ahora, en este momento... ...nosotros estamos en calle San Lorenzo 254... ...es increíble la cantidad de gente que hay... ...y bueno, quería no no menor... ...dejar de agradecer a unos clientes... ...que los tengo justamente en mi escritorio... ...a Claudito, con a su familia acá... ...así que... ¿Qué, qué eligió Claudio? El, ¿Qué eligió, Claudio? El, eh, Claudio eligió un Virtus... Un virtus ...y ya, ya agrupó... ...está pagando la segunda cuota ahora en febrero... Y a partir de ahora, bueno, ya empezó a hacer la licitación Así que bueno, eh, Claudio va por ese sueño de llevarse una, un Virto O bien poner una diferencia y llevarse una Amaro Mirá digo. qué bueno, mira qué bueno, bueno Qué bueno esto de, de, de, de la gente que se pueda eh, pueda pagar su cuota Que pueda sentirse feliz, que realmente sabe que está invirtiendo Y que va a tener su auto dentro de muy poco eh, ya en su familia Porque forma parte de la familia después un vehículo Después forma parte de la familia ¿Me escucha ahí Martín? Sí Ahora sí te ahí escucho está, mejor, lo, así que... Lo, lo habíamos perdido acá un segundo. Soy, Martín, ¿quedan cupos, ¿quedan cupos para aquellos que nos estén escuchando? Mira, nosotros hemos tenido unos cupos limitados, bueno, siempre le digo yo a la gente que, bueno, trate de asesorarse lo antes posible porque no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto, ¿bien? Que le metan, porque ¿no? tenemos unos cupos que nos, nos pasa a y otros que tiene eh, acá agencia, pero bueno, eh, las personas que se puedan comunicar ahora, seguramente van a tener la posibilidad de acceder a esta promoción. Mensaje auto al 381-419-6672. Martina Aranda te va a atender o mandar un WhatsApp, mandar un mensaje que te va a responder y te va a explicar de qué manera puede formar parte de, de tener tu auto, eh, llegar a tu auto. Y, y congelar, congelame las primeras 10 cuotas, por favor, te voy a pedir. Sí, sí, todo eso viene dentro del sistema. Bien. ¿Mm? Bien, bien, así Martín. que bueno, la verdad que un gustazo, es impresionante la cantidad de mensajes que me están llegando ahora mismo al teléfono, así que bueno, no dejes de aprovechar, ya mandar este mensaje para poder tener la posibilidad de cumplir tu sueño y acceder a estas promociones, que bueno, viste con todo este tema de la devaluación, uh -huh. todos los cambios de precios... Es difícil encontrar tantos beneficios. La verdad que es muy difícil. Déjense, eh, escuchen. Eh, si tienen dudas, escuchen a Martín, que Martín está para asesorarlos, y van a entender a ver de qué manera pueden tener su auto cero kilómetro. Martín, como siempre, son muy amable y muy y les explicas todo muy bien. Gracias. No, por favor, agradecido a ustedes. Estoy a disposición, que Dios lo bendiga siempre a todos. Y, bueno, no quiero dejar de agradecer, bueno... A la familia de acá de Claudio, que está conmigo, a él, que ha tenido la amabilidad de esperarme para hacer la nota. ¿eh? Gracias, gracias a la familia. Martín, un abrazo grande, gracias. No, por favor, hasta luego.